Susana y Adrián y estamos en Australia, venimos de Madrid y llegamos aquí a Australia hace dos años y medio, llegamos a Golcos y la verdad que hemos estado muy a gusto allí, nos encanta la ciudad, hemos hecho muchos amigos y muy buenos, pero bueno ya luego después de pues esos dos años y medio queríamos un poquito de cambio y nos hemos mudado a Perth y bueno la decisión la tomamos gracias a nuestra Lisa Neraglae que tenía contactos aquí y conseguimos eh, el trabajo que tenemos ahora, que es eh, relacionado con nuestra carrera. Estamos trabajando en una isla muy bonita, eh, en un hotel de lujo, de cinco estrellas, o sea que estamos súper contentos. Eh, y nada, pues nuestra experiencia en Australia increíble, inmejorable. Volveríamos a repetirla sin duda. Recomendable, 100%. Total. No, aquí había alguno que no estaba muy decidido a venir. Al principio, pero ahora qué. Ahora no me quiero ir. <risa> <risa>